ambiente que se crea, que es una lección en sí misma. Creo que lo más útil, lo que seguramente me voy a llevar, son herramientas concretas que dan al clave. Cuando estás con una comunidad, cuando estás intentando gestionar un grupo de voluntarios, por ejemplo, el autocuidado es muy importante. Entonces aquí estamos aprendiendo de cómo llevar esto a la práctica. No, en parte puede ser, pero se lo decían indirectamente. A ver, tú sabes. Cobu es un proyecto financiado por la Comisión Europea y que la Chicha Teatro está implicado como partner. Lo lidera Kepes de Hungría. También nos acompañan Elan Intercultural y Storytelling Center de Países Bajos. Considerando que somos una organización petita, ¿cómo podemos ver que lo que creemos y nuestras técnicas puguin anar más allá de mateixes? Y Por eso siempre contamos con la participación de personas que voluntariamente hacen esta tasca y que multiplican la efecto que nosotros hacemos de nuestras metodologías. Hemos podido descubrir sutilezas herramientas para trabajar con el voluntariado. Por eso se llaman comunidades creativas autogestionadas. Desde la Chicha lo hemos aplicado en grupos autogestionados de teatro, fórum intercultural. Y La primera fase es el fin de pasar al el proceso. Vivirás tú el proceso porque, éticamente, para nosaltres es importante. El fin de dir com cómo yo transito las diferentes etapas de la formación porque después es lo que demandaré a otros grupos que facin. hacen después en la meva tasca de replicar, cómo me adono de qué me ha a mí en, en este proceso. Eh, lo que más valoro de la formación es el grupo, la formación del grupo, el trabajo de la interseccionalidad, entender cómo los ejes pasan por mí, los ejes de opresión, y cómo yo puedo cumplir el rol de opresor y de oprimida. Y cómo el teatro es una herramienta que permite hacer una prueba un ensayo de la vida real, y poder expresar en el teatro aquello que nos gustaría hacer en vida real, eh, eso. No quiere decir que no, es, no está lejos no está de, de la realidad para nada. Pero tener, no, ¿Sí? Y luego, que, no, y la estructura no cambia, cambia, lo que cambia es, un poco es la forma de decir, ¿vale? Diría que lo que más valoro han sido todos los conocimientos que están directamente vinculados con el teatro-foro, todo lo que es que lo hace diferente del teatro convencional, o de cuando hablamos de teatro, la idea que nos viene a la cabeza de teatro, ¿no? Entonces, uh, las cosas básicas que 3 son uh, cómo actuar con la otra gente, cómo vincular la gente uh, y cómo trabajar en grupos, uh, organizar los grupos y buscar una solución conjunta. Lo que más valoraría yo de la formación, el tema este de sentirse libre, de poder expresarse, nos están guiando de una manera que nosotros también podamos enseñar. También, que es algo que nos ha traído la pandemia no lo estábamos esperando, estamos aprendiendo un montón de cómo gestionar a la vez un grupo presencial y un grupo virtual, que pase a la vez, en la pantalla y en la sala. Sí, estoy muy motivada en poder llevar todo lo aprendido a la práctica, poder trabajar con grupo yo creo que es esencial poder retribuir de alguna manera lo aprendido eh, y poder ayudar estamos acá con un fin eh, todos tenemos un mismo fin ¿no? que es cambiar o mejorar en alguna manera eh, esta sociedad y hay que llevarlo a la práctica así que es lo que más me entusiasma sí estoy muy motivada para cursar práctica total que prees a la a hora fa una mica de respeto, porque es como está hasta sol davant a un grupo de personas, pero sí que es verdad que las diferencias que tengo, entonces pues, tengo ganas de probarlas y ver cómo, han surto. Wow, me motiva todo, me motiva todo porque es como acompañar y ser como un altavoz, la posibilidad de ser un altavoz. En una segunda fase. Van a multiplicar, es dir, yo he pasado por este proceso y ahora, portaré un grupo, para que aquest impacte impacto que yo he pres, vais a enllà multiplicando lo que ja he pres. Y por eso la autogestión, ¿no? Como estos grupos pueden existir mezanjados de la chicha teatral. Y en esta segunda fase, practiquemos el fin de vida de acuerdo. Ahora he pres això i y ahora a replicar, Vaig a multiplicar. A més a més, hi ya un esprit conjunto. ¿Cómo nos compartimos? Las dificultades, las ventajas lo que sí funciona, lo que no funciona tan. Porque es un proceso supervisado, acompañado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este taller de Teatro Fórum. Para trabajar el cuerpo, vamos a hacer tres ejercicios en principio, como éramos cuando teníamos seis meses, ocho meses, una edad en que todavía no podíamos caminar. ¿Vale? pero teníamos un montón de energía, ganas de descubrir el mundo. Sube, ah, ya controla más. Creo que las herramientas más útiles, no tener miedo, no tener miedo a, a experimentar, a reconocer cuando nos equivocamos, como dinamizadora estás acompañando a un grupo pero también estás aprendiendo muchas cosas, no es que eh, tú enseñas y las demás simplemente perciben, sino que es un proceso ¿no? de, como de, de mutuo enriquecimiento. Y por último diría también de, de ponerse incómoda. De, de ponerse a propósito en situaciones que, que son desafiantes para buscar nuevas vías para, para poder salir de ellas y poder mejorarlas. Fundamental para ser un líder es saber escuchar. Bueno, un buen líder es una persona que escucha, que sabe leer los contextos, sabe leer las, como las emociones de los grupos, sabe conducir esas energías, hacia salidas positivas. No es, no es alguien que obliga, sino que es alguien que da ejemplo. Creo que es fundamental el posicionamiento del dinamizador, entender primero el trabajo personal, para cómo esa posición me enfrenta al resto del grupo. ¿no? Hay condiciones que, quiera o no, me gusten o no, yo ya estoy enfrentando, como mi género, como mi origen, y etc. Y saber acompañar a, al grupo, porque el proceso es del grupo, no es nuestro, no es de los líderes o de los acompañantes. ¿no? Cuando algo nos toca muy profundamente, el grupo se cierra, hay tensión, y a la vez pasa que hay momentos espléndidos de, de mucha generosidad, de apertura, y las dos cosas, como son fuertes y tienen que ver con las emociones y los sentimientos del grupo, ahí tiene que estar el formador, la formadora, el acompañante para ayudar a transitar eh, por esos momentos. Para mí esto es muy importante. ¿Están preparadas, chicas? Muy bien. Les vamos a dar la acción. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3... ¡Acción! Pero perdona, ¿Sí? que estás en mi espacio. Sí, sí, no. es, buenos días. Y imprimir, necesito imprimir, pero no me cuesta nada. Es, es un momento súper rápido. Sí, súper rápido, pero dejas eso ahí. Y mientras tanto vienen todos los extranjeros aquí a que les arreglemos los papeles. No, en la biblioteca no. Claro que pues si le doy una vacuna a ella, pues usted puede quedar sin vacuna. ¿no? <risa> ¡Y esto! Hostia, ¡Un aplauso! Para... <risa> ¿Creen que pasa? ¿Conocen? ¿Sí? Por favor. Yo he trabajado en un centro de vacunación masiva. Y, y esto es real, de que cuando venía una persona migrante que no, estaba empadronada, no, no, te podemos vacunar. no, somos conscientes de lo importante que es la empatía, el solidarizarse con esa persona, que esa persona tiene miedo, que van a vacunarse con miedo. Muchas gracias por dar esa voz, por tu experiencia. Además, tú podrías decir que alguien puede hacer algo distinto en esta pieza. Sí que podría hacer alguna actividad similar a la comunidad pakistanesa, sobre todo a más jóvenes pakistaneses. Yo soy voluntaria de diferentes asociaciones de Pakistán aquí a Barcelona, donde allá puc presentar aquel este proyecto. Yo creo que puedo crear más jóvenes para que puedan participar en aquel este taller. El último paso es intentar ponerle sonido también. Papeles, para, no hay no. derechos. Nuestro grupo aquí, por ejemplo, eh, es una sarsa también, es decir, somos gente que ya la mayoría estamos implicados en otros proyectos, en otras sarsas y esto se va engrandando, que es una parte muy importante del trabajo que estamos haciendo, crear relaciones y crear redes entre nosotros para seguir trabajando, encontrando más grupos o, más importante, que los grupos que estén necesitados de un proceso nos encuentren a nosotras. Y en la tercera fase, cuando anem a fer la Masterclass, para nosotros es muy importante, es crear comunidad. Es decir, son personas que han pasado por un proceso ha de aprendizaje, después hubo un proceso de multiplicación, de réplica, en el que ya ja más personas, y finalmente es un gran acto comunitario, Con grandes espacios de debate, de reflexión, utilizando el teatro como eina. Se intercambiaron realmente, fue una Masterclass real, porque se intercambiaron todos los saberes adquiridos durante todos los procesos. A Mira, Hola, buenos días. El trabajo, el abástico, primer paso: empadronamiento. Hasta aquí, aquí, entras y están las instalaciones. Oficina dos. Hola, buenos días. Ah, sí, quiero ver empadronamiento. lo anterior, un te falta el cliente. Ah, mire, desgraciadamente la persona que se encarga de este procedimiento está de baja, pero mientras de, de, de rellenar este formulario y después meses, antonio Seguridad social. <risa> en este momento todos nuestros agentes nos vamos a comenzar a las 2 de la tarde. 1 o 22. ¿Qué tal les suena esta situación? Y no solo dirigir el grupo de teatro, porque no simplemente es una obra, es hacer reflexionar a la gente sobre las discriminaciones que hay en la sociedad y las que les afectan y de hacer que se sientan valientes para expresarse. Y, y, y al expresarla, eh, llevarlo al teatro. Eso es brutal. sí, que me ocurro, o lo que sucede, pero a mí me está Bueno, ahora estoy contentísima, porque ya me ha actuado, han actuado molde, han entregado todo, hay confiado y ahora me siento como fenomenal y que se mute una presentación brutal en todos los aspectos. Si me siento más segura en comparación con el principio. Yo creo que sí. Al momento estaba como temerosa. Eh, por el grupo, pero a medida que fue avanzando el tiempo eh, fui teniendo más confianza y me iba sintiendo más feliz y más incorporada durante las sesiones. Me siento mucho más seguro que en comparación al principio. Yo no me sentía capaz de hacer ni la mitad de lo que he hecho. Eh, aparte de hacer la formación, hemos, hemos montado un grupo propio Hemos organizado los carteles, eh, eh, he organizado el grupo, he hecho la difusión y bueno todas las dinámicas que hemos hecho. Todo el proceso eh, de hecho yo, de hecho yo con la ayuda de mi compañero y ha sido una experiencia brutal. De hecho, no, no, no pensaba que fuera capaz, de hecho no quería hacer las prácticas, no, que, no me veía capaz de, de montar un grupo. No, y ahora sí, <risa> he visto que sí. Pues sí, mucho más segura y sobre todo acompañada. Siento que, bueno, pues que hay un grupo de personas que están en este mismo camino y, y con el cual he podido aprender, aunque sea de forma virtual, pero siento que ha sido muy importante este, este grupo y también, por supuesto, el equipo de facilitadores y facilitadoras. Lo que he aprendido, he aprendido pues, a tolerar mis miedos, después a conocer o darme cuenta de los privilegios que tengo que no me doy cuenta. He aprendido muchísimo también a nivel de cómo dinamizar un teatro que no había hecho Bueno, he aprendido de que de que siempre hay algo que aprender y a la vez que yo enseño ellos me enseñan, ellas me enseñan. Se aprende de la diversidad y en el grupo igual, el grupo muy diverso y las experiencias todas diferentes. Creo que eso es lo que me llevo. Sobre mí misma he aprendido que puedo hacer más cosas de las que me permito, ¿no?, muchas veces. Mis miedos al comenzar eran como sentir que el lugar no era para mí, cada vez iba sintiendo que era mi lugar y que, y que me hacía sentido y que estaba conforme con lo que estaba aprendiendo. Lo más complicado arrancar, arrancar a apuntarte, arrancar a hacer las prácticas, arrancar a Todas estas cosas que siempre tienes un hay un o los problemas que te vienen por la cabeza es lo que más cuesta de, de traspasar, ¿no? de los límites que se pone uno. Me ayudó a superar estos miedos el hecho de que podamos tener un espacio con, con las formadoras y con las demás compañeras para poder ir, ir, ir hablándolos y sobre todo porque ha sido un espacio de muy abierto a hablar, a reflexionar. Me ayudó a superar los miedos, la calidad profesional de la gente que está trabajando en la chicha. Pues lo más fácil para mí ha sido participar en las sesiones y divertirme en los juegos. Eh, me encanta el teatro. Sí, repetiría la experiencia y sin miedo la volvería a hacer. Hoy cuando hemos actuado ha sido todo muy natural y lo vi también en mis compañeros. Buen rollo entre nosotros y seguridad que teníamos de saberlo hacer. Pues mira, he aprendido entre las cosas que he tenido que hacer un papel que me ha costado un montón porque yo soy confrontativa y aquí tenía que hacer de sumisa, entonces sentirme en el papel de la sumisa ha sido muy interesante. He aprendido... Mmm, a improvisar mucho. Lo que más he aprendido es, sobre todo en el Teatro Foro, la, la fluctuación de, de roles. No No me esperaba que, que fuera tan personal. o sea, Como al final va de crítica social y tal, pensaba que, bueno, que tendríamos que hacer el paripé como criticando algo externo, pero al final hablo de nuestra sociedad, ¿no? entonces ha sido como muy guay ver que, que te están resonando cosas a ti personalmente y a la gente de tu alrededor y ha sido muy... Emotivo. Y me ha gustado mucho también lo, la respuesta del, del público, porque he visto que ha pillado el, el mensaje. Dejarte fluir también en eso, ¿no? Al final, no sé, a veces voy muy pendiente de si hago bien las cosas o mal o tal, y fue como un momento de, me entró esta actividad sin más y se generó mucha confianza, entonces quizá confianza y el espacio seguro que se ha creado con el grupo. Me parece muy interesante el interactuar con un tema que sale y que una persona, aparte de opinar, puede transformar la historia. Y entonces eso te hace ampliar tantos puntos de vista que hay en, en las situaciones y que todos son válidos. Es una ocasión para reflexionar sobre temas sociales y situaciones de vida cotidiana, para entrenarse a cambiar las cosas. Hemos tocado dinámica muy difícil bajando el miedo de cada uno. No, no había temática que no se podían tocar. Simplemente era hacerlo con respeto, con intento de hablarlo. Y eso es una cosa que no pasa muy a menudo. Es decir, lo que has aprendido, lo que tienes ganas de multiplicar, hazlo, pasa a acció. Aquesta és la acción. Esta es la gran invitación del proyecto de COBU. Creo en tu mateix, en tu mateix, para convidar a otros también. Y para nosotros es muy importante, como la chicha, el hecho de reforzar este espíritu, reforzar y cómo empoderar les persones a las personas a creer que son capaces de la fe, que tienen esta capacidad de accionar, porque es a partir de eso que creemos las comunidades.